Bien. lo que dice Federica puedo tener la libertad de expresión yo tengo la libertad de expresión ¿verdad? en una democracia todos tenemos libertad de expresión ¿hasta qué punto? ¿hasta cuando el otro? otro? ¿hasta qué límite? Ten? siempre tenemos un límite ¿cuál es el límite de esa libertad? no interceder en la libertad de una nación en la que en realidad eh, la gente de la se está poniendo en el lugar de, de, de, de lo marginal, más que desean, realmente. Sí. O sea que no, no Incluso sé. Incluso hay un video. O sea, sí, el, el, claro. El, el, el, el, el, primero, el primero que vimos fue del fue celular de Federico fue el video que hicieron. Sí. Sí. de Catalina, ¿no? Después, el segundo que pues, puse yo fue como la ventilada de. La presentación. ¿Cómo? Fue el de sí, la primera que lo Sí, la que no sabemos o sea cuán verdadero es el testimonio que o sea porque capaz de poner para lo de la juega se vive de una forma pero en realidad para que realmente lo viven como que no está bien y, y ustedes que no, es, no son integrantes de la purga ¿qué piensan de eso que ellos relatan qué piensan están de acuerdo con eso no están de acuerdo no es así lo exageran no lo